¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Este es mi primer video del 2018. El año pasado subí algunos videos con la intención de llevar un registro de mi avance y los logros que iba haciendo durante el juego. Pero decidí ya no seguir haciéndolos cuando me enteré que iba a haber un reset y una segunda temporada. Pero pues bueno, ya eso ya quedó atrás. Hoy vengo a hablarles de cuáles totis son los que podemos conseguir según mis cuentas, nosotros los que somos jugadores FIFA, fan to play o free to play, y no de los que somos pay to play, o sea de los que no gastamos dinero real. Como ya se habrán dado cuenta, ya están los eventos para los totis delanteros, ya tenemos el evento de los totis centrocampistas, y en unas horas sabremos quiénes serán los cuatro totis defensa y portero que van a terminar de formar el once inicial. Bueno, el evento de los totis consta primero que nada de realizar dos juegos de calentamiento, que son estos de acá. Habiendo terminado el segundo calentamiento, es donde necesito que presten atención y decidan por qué toti van a querer ir. Ya que una vez eligiendo, van a tener que jugar únicamente ese juego de habilidad, ya sea de delantero, de centrocampista o el de defensa. Ya que únicamente, como podrán ver aquí, solo pueden realizar un juego de habilidad cada 4 horas. Así que les aconsejo de no estarse brincando de un juego de habilidad a otro. Porque no van a poder reunir los puntos necesarios para reclamar a su TOTI. Aquí les dejo unas capturas para que vean qué tantos puntos van a necesitar juntar para reclamar al TOTI. Tenemos al señor Harry Kane el cual para reclamar vamos a necesitar 78 puntos de delantero del equipo del año los delanteros salieron el lunes 15 de enero y el evento de los totis termina el 29 de enero por lo que vamos a tener 14 días disponibles este evento y como los juegos de habilidades en este caso el, de, el de delantero es repetible cada 4 horas si decidimos jugarlo los 14 días esas 6 oportunidades que tenemos de hacerlo, podemos llegar a juntar un máximo de puntos de 84 puntos de delantero del equipo del año. Puntos más que suficientes para poder reclamar a este Totti. Pero bueno, para esto que tendríamos que hacer? Pues de entrada no podríamos dormir de corrido o de plano ocuparíamos ponernos alguna alarma durante la noche para que nos pueda despertar y realizar mínimo esos dos juegos de habilidades más durante todas las 14 noches lo que personalmente para mí se me va a hacer difícil un poco así que mejor yo voy a bajar mi cuota y trataré de realizar como mínimo cuatro juegos de habilidad que por los 14 días pues únicamente podría llegar a conseguir 56 puntos el segundo delantero es el señor cristiano ronaldo el cual para poder reclamarlo se va a necesitar 147 puntos de delantero del equipo del año igual el máximo de puntos que vamos a poder conseguir si realizamos los 6 juegos de habilidad serían 84 puntos lo que nos dejaría con 63 puntos aún restantes por conseguir para poder reclamarlo el tercer delantero es el señor Lionel Messi que para poder reclamarlo va a ser necesario juntar 190 puntos de delantero del equipo del año igual, restándole los puntos máximos que podemos llegar a conseguir que son 84 nos estarían faltando aún 106 puntos de delantero del equipo del año y que por un delantero definitivamente eh, no creo que vaya a ir yo ya tengo dos delanteros con media 97 aun cuando las recompensas que se obtienen durante el camino para conseguir a un delantero son muy buenas ya que son los refuerzos de habilidad y pues esos nunca, nunca están de más verdad de centrocampista tenemos al señor Canté, que para poderlo reclamar solo vamos a necesitar 56 puntos de centrocampista del equipo del año. Nada más recuerden que los centrocampistas salieron un día después, el martes 16 de enero, por lo que únicamente vamos a tener el evento disponible 13 días. También ese juego de habilidad va a ser repetible cada 4 horas, así que por lo que el máximo de puntos a conseguir en este juego de habilidad van a ser 78 puntos. Igual, siempre y cuando realicemos los 6 juegos de habilidad durante el día, o los 13 días que va a durar el evento. Pero pues también, igual, personalmente, eh, no creo poder hacer los 6 juegos por día. Igual voy a intentar hacer 4 juegos por día durante los 13 días. Lo cual podría llegar a conseguir 52 puntos. Lo que me dejaría un, a 4 puntos para poder reclamar a este, a este mediocampista canté El segundo centrocampista es el señor Luca Modric. A quien vamos a poder reclamar con 77 puntos de centrocampista del equipo del año. Igual, si le restamos los puntos máximos que vamos a poder llegar a conseguir en este juego de habilidad, van a ser 78 puntos, más que suficientes para poder reclamarlo. Pero claro, siempre y cuando pongan su alarma para que se puedan despertar y así realizar los dos juegos de habilidad extras durante los 13 días. Tercer centrocampista, el señor Kevin De Bruyne. Al cual para reclamarlo solo vamos a necesitar 123 puntos de centrocampista del equipo del año. Nos estaría faltando aún 45 puntos de centrocampista del equipo del año. Por último los defensas van a ser cuatro defensas y un portero, a quienes durante el día de hoy, eh, miércoles 10 de enero, nos estarán informando la gente de EA quienes serían. Y como esos jugadores van a salir apenas el día de hoy, eh, solo contaríamos con 12 días. Y el máximo de puntos a conseguir en este juego de habilidad van a ser 72 puntos de defensa del equipo del año. Igual ya saben, siempre y cuando hagan los 6 juegos de habilidad cada día y estén activando pues, su alarma ahí para que los esté despertando mínimo dos veces durante que están teniendo sus horas de sueño. Para reclamar al primer defensa o portero se van a requerir 50 puntos de defensa del equipo del año. Está súper fácil poder reclamarlo. Para el segundo defensa o portero, se van a necesitar 70 puntos de defensa del equipo del año. Igual, puede estar fácil llegar a conseguirlo. Para reclamar al tercer defensa o portero, ahí se van a necesitar 95 puntos de defensa del equipo del año. Si llegamos a conseguir el máximo de puntos en este juego de habilidad, nos estaría faltando aún 23 puntos de defensa del equipo del año para poder reclamar al cuarto de defensa o portero. Vamos a necesitar 130 puntos de defensa del equipo del año. Nos estarían faltando aún 58 puntos de defensa del equipo del año. Y ya por último, para poder reclamar al quinto de defensa o portero necesitamos de 179 puntos de defensa del año. Nos van a estar faltando 107 puntos de defensa del equipo del año. Repasemos rápidamente. De los delanteros. El más fácil de conseguir sería Harry Kane. ¿Por qué? Porque si nos molemos en el juego de habilidad, muy fácilmente podemos conseguir esos puntos para poder reclamarlo. Adicionar los puntos, vamos a requerir de tener en nuestro once inicial a un jugador del equipo del año. No porosamente tiene que ser Totti puede ser de los nominados, de los centrocampistas el más fácil de poder conseguir es canté, moliéndonos un poquito en los juegos de realidad fácil de conseguir los puntos. También se va a requerir de un jugador centrocampista del equipo del año, ya sea Totti o de los nominados para poder reclamarlo. Por último de las defensas, los más fáciles de conseguir van a ser el defensa 1 o el defensa 2, nada más hay que decidir por cuál irnos ya que eso va a depender Qué tanto nos vamos a estar moliendo en los juegos de habilidad. Como verán los Totis no son inalcanzables. Al menos los de EA no los pusieron súper súper difícil. Se me hizo muy buena opción que hayan metido a los jugadores nominados a Totti. Y que ya se puedan adquirir en el mercado. Y los precios de venta pues ya sabemos que pues, desde que inició la segunda temporada han estado eh, muy elevados. Pero pues... También las monedas son, han sido un poco más fáciles de conseguir que la temporada pasada. Bueno, espero que les pueda llegar a servir de algo el video. Que les haya gustado desde luego. Y si así fue, pues por favor ahí ayuden suscribiéndose al canal y dejando un like. Para los miembros del grupo de Facebook FIFA 18 Móvil México. Que si estás viendo el video y no eres miembro, pues manda solicitud para que te podamos este, aceptar. Eh, pues apoyen, apoyen más ahí, suscribiéndose al canal y dejando un like, ya que tengo pensado más adelante estar rifando algunos millones de monedas eh, durante cada cierto tiempo. Y pues ahí que les, que les pueda servir para, para fichar algún a algún jugador bueno ahí y lo puedan tener en su once inicial. Ya saben, apoyen y nos vemos en un próximo video.